¿Más de dos años? más de dos años. Sí, más de dos años ¿Y cómo en... así se animó a venir para acá, para este lugar? La situación de, la... de que no tenía trabajo para, para pagar el arriendo. Eso fue el, el motivo de que yo tuve que venir aquí para mandarme a hacer esta casita y... ¡Ya! Yeah.